hola amigos en esta oportunidad vamos a aprender a exportar e importar eh, un diseño de un de un sitio a otro usando elementor pro por ejemplo he hecho este diseño utilizando elementor pro en un sitio eh, estamos en el front-end aquí lo tenemos en el back-end ya el diseño hecho entonces esto lo quiero digamos exportar para volver a importarlo en un nuevo sitio Bien, para eso, una vez terminado el diseño, vámonos aquí donde dice actualizar, bien, aquí en la, en la flechita, y le damos clic aquí donde dice guardar como plantilla. Vamos a guardarlo como plantilla, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, eh, plantilla 1, por, ej, por decirlo así, plantilla 1, y le damos clic aquí donde dice guardar. Bien, entonces nos aparece aquí todas las plantillas que tenemos nosotros guardado. Aparece aquí plantilla 1 que la acabamos de guardar, además de otras que tenemos, ¿verdad? Pero es plantilla 1 la que queremos exportar ahora para poder importarla en un nuevo sitio. Bien, para eso vámonos aquí donde, is, donde están los tres puntitos y le damos clic aquí a exportar. Como vemos, se descarga un, se descarga un archivo que termina cuyo, cuya extensión es .json. Bien, este archivo se ha descargado en nuestra carpeta de descargas. Entonces, vámonos ahora a nuestro nuevo sitio. Aquí estamos en el backend de nuestro nuevo sitio. Y ahora queremos importar esa plantilla a nuestro nuevo sitio. Lógicamente, aquí también tenemos que tener instalado Elementor Pro. Para eso, vámonos entonces aquí a la izquierda, aquí en los elementos de menú, aquí donde dice Templates, o plantillas y vámonos aquí donde dice Team Builder, constructor de plantillas. Clic ahí entonces. Bien, solamente tenemos este, tenemos esta plantilla. Vamos a importar la plantilla que acabamos de exportar del, del, del otro sitio. bien unos aquí donde dice Importar plantillas o Import Templates. Seleccionamos el archivo, lo buscamos en nuestra carpeta de descargas. Aquí está. Fíjense entonces le damos a abrir, bien, una vez hecho esto le damos a clic, clic en import now, importar ahora, muy bien, como vemos aquí está ya la importación plantilla 1, si le damos clic aquí donde dice edit with elementor, editar con elementor, Entonces tendremos aquí ya nuestra plantilla lista para su edición en nuestro nuevo sitio.